que La Corte Constitucional es una institución trascendental para nuestro Estado de Derecho. Eh, ella es la guardiana de la Constitución, ella es control del poder en, en todos los temas de inconstitucionalidad, controla tanto el Ejecutivo como el Legislativo y marca la pauta en la interpretación de los derechos de los ciudadanos. Entonces es absolutamente trascendental. Llevábamos un proceso... Eh, yo creo que transparente, un poco lento por los problemas que tuvo la Corte, pero fue un proceso que se hizo con inscripción pública, con audiencia, dieron espacio a la ciudadanía, a los medios de comunicación para que pudiéramos opinar sobre los candidatos, se hizo eh, un acuerdo con el Senado de hacer audiencia pública, de que eh, elección visible, eh, coalición de la cual yo soy vocera, pudiéramos hacerle seguimiento a la elección. Estuvimos hablando con las bancadas para que realmente tuvieran en cuenta más que intereses eh, personales o el mérito y que tuvieran en cuenta la trascendencia de la, de, la, de la Corte Constitucional en este momento para que llegaran las personas más independientes, eh, posible y las mejor preparadas. Todo iba bien hasta que la imprudencia y la irresponsabilidad de Armando Benedetti al decir lo que dijo que si no se elegía al, a Diana Fajardo, las FARC se levantaban de la mesa. Eh, yo creo que eso bombardeó este proceso de una manera muy significativa y puso realmente de presente que real, que había muchos intereses y agendas ocultas en esa elección